Cool Fix Me Urban One, Cera Efecto Telaraña Aplica una pequeña cantidad sobre la palma de tu mano y aplaude para crear el efecto telaraña